Bueno, es que esto es difícil para Kevin. Es duro que los padres se separen. Yo lo entiendo. Pero podremos. Serás una gran madrastra. <risa>